no solamente mejora de la vivienda social y de la rehabilitación de la vivienda, sino también la mejora o cómo se puede contribuir a que el gasto de la vivienda pueda no cubrir o no representar un porcentaje altísimo de los ingresos de las personas. que Es una de las cosas que siempre hemos estado discutiendo, de que en España, por lo menos, al menos en España, el precio de la vivienda es desovitado en relación con los ingresos de las familias, sobre todo con las que menos eh, recursos tienen,